Y bueno, hoy les platico que así llegan las invitaciones en China. Bueno amigos, les comento. Eh, hace un par de días me llegó una invitación a una boda de unos amigos. Eh, bueno, un amigo de un amigo que conocí recientemente eh, en uno de los hikings a los que fuimos. Y eh, estábamos platicando y tal, que a ver cuando nos veamos un fin de semana. Y me dice que él tiene un evento el, el, el, el sábado. Entonces, eh, me dijo, bueno, tengo una boda, como no ha sido tal vez a bodas chinas, te gustaría ir. Y entonces ya digo, ok, bueno, pues vamos a ir. Total que voy a ir el sábado, pero lo que me llamó la atención es que este tipo de invitación que me llegó... A ver, les pongo de frente para que vean el camino. Me llegó por WeChat, entonces, digo, ya casi casi no es novedad porque ya sé que todo viene por WeChat Pero, pues esto sí que fue algo medio nuevo Como ya han visto otros videos, el WeChat es como la aplicación del futuro Porque tiene todo, digo, incluso el último video que subí, cuando me llega el vino que compré por el Taobao, Sacas la aplicación y desbloqueas eh, tu espacio de donde te llegan las cosas y ya se abre automáticamente y ahorita, así es como llevaba la invitación entonces, lo para esta ubicación no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿les gustaría que le llegaran así la, las invitaciones? como que ya de manera electrónica a mí me parece bastante bien porque, no sé bueno, depende mucho en cuanto a tradición y cómo son las invitaciones en cada uno de, los, de nuestros países pero normalmente en México, por ejemplo se acostumbra que pues las personas van e incluso a veces a las casas de las otras personas para invitarlas personalmente o nada más les envían la invitación por un correo normal, no electrónico pero normal como que llega de manera física la invitación pero aquí te llega por un WeChat, entonces no es un mensaje normal es como un video eh, que, pues, que te mandan y en el video está añadida la hora el, bueno, el horario de toda la purificación del día también añaden la ubicación entonces tú cuando vas a, ir a la boda pues yo creo que le pones ahí directamente eh, seguir la ubicación y ya te lleva a donde es la ubicación de la boda eh, puedes confirmar ahí te aparecen cuántas personas van a ir y por lo menos, eso, ese rollo de la confirmación, invitas a las personas a eventos y tal, y nunca sabes si van a llegar o no hasta el mismo día, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera tal vez de invitar y de confirmar. Y si no te confirman, bueno, pues aún tienes ese boleto para eh, invitar a otras personas, ¿no? Para reutilizarlo, digamos. Entonces, digo, me parece muy bien. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les, les, les gustaría recibir así este tipo de invitaciones? como que ya no son tan personalizadas, digamos, pero pues digo, no importa, o sea, son mucho más eficientes eh, pues baratas, incluso padres, eh, se quedan ahí como un pequeño video ahora otra cosa, me comentaban que a veces le puedes eh, añadir este rollo del pequeño homebound que le llaman, el pequeño, ¿cómo se llama? Sobre rojo, entonces ese sobre rojo se acostumbra mucho a dar es eh, sobre rojo con dinero, así tal cual, en efectivo entonces, se da a veces en, no sé, en cumpleaños o en fiestas así específicas, en Año Nuevo Chino y tal. Y, y también en ese tipo de bodas dicen que pues hay que llevar un Home ¿no? Como, como el regalo para las personas. Pero aquí en la aplicación incluso ya puedes enviar tu Home directo. Entonces, el mismo WeChat tiene ahí su, su espacio para enviar Home Y bueno, ya de ahí lo, lo envías directo y ya se queda registrado. Entonces... Pues ya saben incluso quién está enviando del Bao el dinero normalmente dicen que mandan de, no sé, de 500 yuanes a 1000 yuanes o algo así dependiendo del evento este va a ser ahí en el centro de Shanghai, en, en Pudong entonces pues yo creo que va a estar pues bien, se ve que bastante eh, bien pensado y bueno pues a ver qué tal, ahí les comento de la boda del sábado eh, no sé, háganme saber su opinión y nos vemos a la próxima. Chao, chao.